Hola, bienvenido a Experto Tecno Tutoriales. Soy Juan, y soy yo quien te va a guiar en este camino, explicándote y enseñándote. En mi blog y mi canal de Youtube, podrás aprender de muchísimos temas, acceder a diferentes tipos de información, y por último encontrarás enlaces, a películas, canciones y mucho más. Mi meta es ser de ayuda para ustedes, no busco ser exitoso, sino hacer de valor para otros como dijo Albert Einstein.